Señor consejero, también es necesario cambiar el discurso económico y poner a las personas en su centro. Eso significaría pensar en las políticas que mejoran la vida cotidiana de la gente y poner el conocimiento de una tierra rica en recursos al servicio de la mejora de la calidad de vida. En este sentido, le quiero hacer una pregunta. Los autónomos y microempresas, que como ya hemos dicho, suponen el 96% del tejido empresarial, han tenido una reducción en las partidas presupuestarias de los presupuestos de la Junta entre 2009 y 2015 del 80%, pasando de 66 millones de euros a 16 millones de euros. Si, como dijo la señora Díaz en su debate de investidura, y hoy usted lo ha vuelto a manifestar, los emprendedores son los verdaderos generadores de empleo, si el fomento de la cultura emprendedora es primordial, ¿qué sentido tiene?, que se haya reducido un 80% la financiación en presupuestos desde 2009, en un contexto perverso, además, de reducción de crédito bancario. ¿No le parece que este tipo de política asfixia la economía de nuestra tierra? ¿No le parece que eso no ha supuesto un avance en igualdad de oportunidades? ¿Que eso tiene que cambiar? Por esos motivos es fundamental ir cerrando conflictos económicos laborales que tienen ya un largo recorrido. Tenemos tres conflictos pendientes de solución, Astilleros de Huelva, Santana Motors y delphi que tienen un acuerdo firmado con la Junta de Andalucía al que se puso fin unilateralmente por parte de la Junta. Instamos a promover una solución negociada a dichos conflictos. Es necesario cerrar unas cosas para abrir otras, si no, no podremos avanzar. Usted, señor consejero, empezó hablando de igualdad. Desde el Grupo Parlamentario Podemos tenemos claro que los tiempos de la vida no esperan. No espera el banco para el pago de la hipoteca ni la infancia que deja de comer. Usted ha hablado de desigualdad e injusticia y ha empezado por ahí y por la igualdad de oportunidades. Efectivamente, hablar de economía no es solo hablar de crecimiento económico y producción industrial, también es hablar de pobreza, de desigualdad. En sociedades más desiguales se observan niveles más bajos de satisfacción y menor posibilidad para ejercer la participación democrática. Eso no lo queremos. Trabajemos con los andaluces por Andalucía. Muchas gracias.